Echa que muera ay, no mentirme más por mucho es cambiar a la regla echa que muera ay, Bien duro pa' nadie yo lo mío que también hay deuda Echa que muera ay, Jure no mentirme más por mucho es cambiar a la regla echa que muera ay, Bien duro pa' nadie yo lo mío que también hay deuda Está derritiendo el ártico Fuegos manejan conceptos climáticos, fuegos de dentro cromáticos Dibujas, canciones, estaciones apáticos Corazón bombea que sale del gráfico Estaba jodido, amarrado y estático Saliendo del pozo de nuevo otra vez Zapatos de running y no pa' correr Cojones enormes, Sevilla y Israel Podemos con todo luchar o caer Es cool, ni vieja ni nueva en etiquetos. Repartiendo el oro por poco tesoro que haya. Siempre estaremos en el sitio, en el mismo donde todo otra vez estalla. No me pasé de las rayas me tomé cuatro grandes como pillar de malla y no pensaba tirar la toalla. me voy a cuando yo sé Yo fuerza en eso cuando yo sé us. De barrio y él lo me olvidó. no sé qué hablan ellos, sonríe. Los miro de lejos. Nunca fui solo, me puse serio. No pongo más remedio. Pero hasta las 12 me puse de negro. No tuyo la ingélido. Like los mío como fuego saliendo de un bebé mejor. No queda más crédito. Que más los billetes, por eso las huellas, bro. Me veo como saliendo de la con bueno, los con tinta de negro haciendo zigzag. Como una pipa, mira, dice que resista. Le tira Armada a punto de vencer Y parto la espada, la vuelto perder En algunos hecho vendiendo la pierna